Dónde estoy, <ríe> buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Perdonad lo que estáis aquí en directo esperando. Que se supone que iba a hacer yo el programa, o sea, el poner para emitir en directo, pero está Oscar por detrás. Pues las cosas que tienen, porque el cambio de todas estas cosas nuevas de imágenes de, de la actualización de temporada, pues, pues no ha funcionado la primera como pensábamos que iba a funcionar en mi ordenador. Así que Oscar está por detrás en, en espíritu. <ríe> Muy buena, Cavi, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Para mí el primer programa de Rope Explorer jugando en directo después de pues no sé, mes y medio sin, sin hacerlo. Pues no, no, ni tanto, y es que, joder, como decíais vosotros, PlayStation Via, no sé cuánto tiempo llevo sin tocarlo, pero es verdad. Hacía siglos que no salía un juego nuevo y que no, que no probábamos nada en directo. Y hoy traemos... Transformers, Billion Reality, que me parece que no tenemos trailer, si no estoy equivocado, porque ha sido todo así rápido, pero no pasa nada. Vamos a ver los juegos en directo y, y aparte de eso, la, la adaptación a la realidad virtual de, de Los Ember, que, que salió también este verano. ¿no? Sí, Garry, que no recuerdo. Que, que tenemos trailer, que tenemos trailer. Vale, pues sí que hay trailer. <risas> pues eso, PlayStation VR ha recibido un juego que rompe la sequía que es Transformers Beyond Reality del estudio Meta 4, que no es Oculus son otro estudio, ¿vale? y la ha lanzado para PlayStation VR solo, y de momento solo en el store americano, está disponible Vaya, nos está dijeron parecido. que va a llegar a Europa también, pero de momento no, si sí, tenemos trailer pero he desaparecido yo, bueno o me he cambiado de pantalla pero no os preocupéis que vale 20, vale 20 dólares Transformer V Reality. Supongo que cuando llega la historia europea que pone, está la ficha de que va a llegar en septiembre, supongo que valdrá 20 euros. 19,99 Bueno, yo, yo voy a ir a ponerme pues, ya el visor, de mientras que tú, Gaby, si quieres vas contando un poco de, de tu juego. Pues yo jugaré a Lost Ember que es un eh, título de Moon Eye Studios, que era un juego plano, y en julio sacaron la versión VR, está en Steam, es un juego muy PlayStation narrativo. VR ¿Eh? PlayStation VR 2, impresiones, aquí las tenéis. <risa> bueno. Cuando Sony quiera... PlayStation bueno. VR 2, cuando nos lo deje Sony España probar, que estamos en ello. De momento solo lo han dejado probar en América. Y lo que os decía, Lost Ember, el juego que jugaré después de Ramón, pues es un juego plano al que le han dado soporte VR, es pues, uno de estos Walking Simulator, que tiene la originalidad de que vamos a encarnar distintos animales. Empezamos siendo un lobo, pero luego puedes utilizar otros bichitos del bosque, pues para superar obstáculos y visualmente es una maravilla, es precioso, ya lo veréis, y en lo jugable pues es tranquilo, ¿eh? contemplativo, no esperéis acción, disparos, este lobo no muerde y poquito más os puedo decir, que si compráis la versión VR eh, viene con la versión plana y, y viceversa, Ahora mismo cuesta 29,99 euros en, en Steam. Bueno, yo no sé si estás abriendo el directo, tú me dices, Gaby. Yo te veo, yo te veo ahí. Y ahora creo que estamos viendo tu juego. Bueno, ¿estás ahí calibrando hay... la altura? Sí, eh, sí. Venga, eh... pues te estamos viendo jugar, sí. Puedes empezar. No sé si hay un par de segundos de retraso, lo digo por si digo algo y aparece después. Eh, bueno, esto cuando llegue PlayStation VR 2, ya eh, o sea, lo, nos actualizaremos para que eso no ocurra y que sea sin retardo. Pero bueno. Eh... A ver, el juego tiene modo arcade y modo campaña. El modo campaña son seis misiones y con distintos niveles de dificultad. Y Es lo que os voy a enseñar. Venga, venga, hay que acabar con los Decepticons. Sí, eh, bueno, el entorno del juego lo estáis viendo aquí, que es una especie de, de sala de como de hangar, donde hay un Transformer a mi derecha, que es una especie de dinosaurio. No sé, la verdad es que no, no soy muy. No me conozco todos lo, los nombres de los Transformers y tal, como para deciros el nombre exacto. Hay unos wow, pocos menos decir, que Pokémon. Es un juego Arcade que tienes que ir toqueando pues, niveles. Yo me he pasado los dos primeros. Y lo que voy a intentar pasarme en directo es el segundo. Pero por ver rápido, si. Dime Gaby cuando veas que estoy cambiando los, los personajes. Para hacerme una idea del retardo que Vamos hay. Vamos a ver. Pues ahora estás con Sword. Ahora con Minigun. Vale. O Tank, Champion. Es lo que os digo, que hay distintos personajes Heavy. con armas secundarias diferentes. Uno lleva una metreadora grande, uno lleva un escudo, el otro lleva una espada. Y también puedes cambiar la, el arma ultra guapo que le llaman. Que es el launcher o el beam, que es un rayo que tira. Pero bueno Yo voy a cogerme el escudo, sobre todo porque estoy sentado y no me puedo mover mucho. El juego se recomienda jugar de pie. Y nada, bueno, luego a la derecha, ahora vais a ver que hay... Vas cogiendo energón y puedes comprar mejoras. Voy a, voy a comprar alguna cosilla. Por ejemplo, más daño para, para el arma ultra. Eh, más vida. Eh, y luego de la secundaria le voy a cambiar la fuerza. Vale, pues ya lo hemos comprado. Y vamos Por a lo jugar. Que veo, no, será, no será muy importante, sí, me... pero todo en inglés. Hasta sí, sí, menos. todo en inglés. Y... y lo que es la historia de la cuentan como en un cómic. Ahora lo veréis. Loading. El juego es sobre raíles. Nosotros vamos disparando. Es un poco raro que, que no seamos nosotros un Transformers, ¿sabes? Somos un humano que va en una plataforma que ahora veréis. Un poco, la verdad es que, no sé, no conozco mucho la... Espera, la la... O sea, la... historia de forma como para esta plataforma, no sé. Se supone que tú eres un humano y vas aquí. Voy a bajar esto para que vayas un poco. Vamos, es un juego de mata-mata en el que te dejas el dedo, ¿sabes? De gatillo, que no tiene autofire. Es verdad que hay objetos que vas cogiendo, y te dan distintos power-ups acaban de reventar el escudo y lo que tenía también que te a ver, el, yo no soy transformers pero sí que veis ahí a Bumblebee corriendo a la derecha y son decépticos como... y esto es como en el... Ah, esto es por lo que tienes que jugar de pie porque hay veces que tienes que agacharte esquivar el láser bueno... Quería sí, nos decís CNB. jugar de pie, jugar de pie. Y me parece pero que va a ser porque no, no, no es, Por el probé. tema de los cables. Cuando llegue PlayStation 2 jugaré de pie. <risa> <risa> Yo imagino que este juego que ha salido así más tarde una de las cosas que, que podrían hacer es actualizarlo para PlayStation 2 cuando llegue el momento, claro. Bueno, esa es una de las grandes incógnitas qué va a pasar con los juegos de playstation vr 1 si son compatibles directamente si va a haber que hacer versiones Mira, Valve y está escaneando no sé qué cosas ahí Todavía mientras sigue jugando a ver juegos dentro de cada de su sencillez vale estáis viendo sobre raíles todo el rato disparar no pero se hace así se hace adictivo ¿eh? al menos lo, lo que está jugando la primera fase yo creo que va mejorando. La segunda fase me gustó más. Visual, porque... visu visualmente. Jefe final. ¿Entra bien, bien por con los ojos? Final, o... pues. pues se nota. La... Joder. Uah, no puedo esquivar eso. Es imposible. Tengo que tirarme mal suelo. <risa> eh, visualmente se nota que. Se ve un poco borrosillo, ¿vale? La o sea, PlayStation VR yo creo que es capaz de. Yo estoy con PlayStation 4 Pro, ¿eh? Uh -huh. bueno, una cosa que tiene si me llevo el brazo derecho al hombro saco el arma secundaria y tiene este rayo que estáis viendo que es continuo cuando se lía es bueno sacarlo Y tienes un arma en cada brazo esto no, no se podría sí, jugar exacto. con lo que decía, en vez de llevar el escudo tú puedes llevar una, una minigun o una espada que puede, como si fuera un jedi para reflejar desviar, vale Dos. <risa> Mira, acabo de morir. Y vais a ver cómo te cuentan la historia, porque es, es exactamente igual que ahora que vais a verlo. Son como páginas de cómic que tienen animación y salen bocadillos. Y se controla desde abajo. Y aunque me hayan matado, es como una especie de, Bueno, diría, no es roguelike en sí, pero que en eso se basó también, porque como es difícil, incluso normal, pues tienes que ir mejorando las características, ¿sabes? Voy a poner el nivel 1. Good luck. Por ahí en el, en el chat están diciendo que se ve Bastante pixelados No sí, sé si no, por la transmisión Ya digo que, que se nota que No, no, que, que, que es Lo que es el escenario, lo que viene Se ve muy, muy borroso Vamos que es, es, La verdad es que cuando Arco que dice se que, un que Es un pistol whip que... Con menos ritmo bueno, es un juego sobre yo de, raíles. He de decir que cuando llegué al, al enemigo, que es un, como os imagináis, un Decepticon en este caso es el. Joder, esto, no puedo esquivarlo, es que, claro, como está calibrado, ¿eh? un segundo, aunque no me veáis bien, pero si me pongo así, ahora sí me puedo agachar, en teoría, No sé. De dificultad, cómo lo ves. Fácil, difícil, es un reto. Pues es difícil. Es un paseo no, no, es, no es tan paseo, eh. Sobre todo. Y es normal, eh, que estoy jugando, que es por, como sale por defecto. Mira, esto es Megatron. Mira, ha he cogido vida. Hey, hey. Parece no, que no, pero ya dominas, que eh, bien, algo de Transformers. Malo. esas cosas básicas sí. Algunos ataques que te quitan el escudo de golpe, como decía eh... se, hace, se hace difícil, sobre todo en segundo nivel, los enemigos, porque llegas cansado ya de tantas veces de darle al gatillo, ¿sabes? Y es más difícil por eso. Leo ahí que parece el típico arcade de una recreativa, y es que Pero en parte cogió, lo ves. Me he cogido un ítem que me da disparos. Ahora si puedo tener el gatillo pulsado y estoy dispara como si lo no hubiera mañana, ¿veis? El estudio desarrollador de este Transformers, Meta 4, había hecho ya otros dos juegos de Transformers para salones la arcade entrada, ¿no? ¿no? Mira, este es el primer este es, este juego para visores domésticos Se todavía queda para llegar a la zona La verdad es que suelen durar unos 10 unos minutos las partidas, lo que son los escenarios ¡Hola! El dinosaurio Pasa o que eso, son seis escenarios... Dino, dinobot. Mira, mira, ahí tienes. ¡Aaah! ¡Eh, lo he claro, como me calibra la, la altura más arriba. Pero vamos, una de las cosas que decíamos en el análisis es que ya podrías haber sido tú un Transformer como el Arcángel, que eras un, un mecha de estos, ¿no? Y no ir en esta plataforma sí. tanto rara que... Bueno, ¿quieres el marco Goldberg o el... Arcángel, y al, Arcángel lo jugaste, Cavi. Arcángel lo jugué, sí. Lo, en pero su día me pareció divertido. Bien. Sí, sí. Pero bueno, claro, te ibas moviendo... También era sobre raíles, o bueno, no tanto como este, ¿no? Porque ibas torciendo izquierda o derecha por, por los edificios, por las calles. Sí, la verdad es que pff, lo jugué en su día cuando salió... Este, bien, es, no más, juego, no este no es, es más, este es más genial. Ahora, por lo menos los escenarios los ver, veo ah. con vida. Me ha pasado ahí sí, un... La coche policía ha dado vida. Sí. Pasan cositas, o sea, no es... Bueno, cambia el arma, ¿vale? Solo no, me, la mata, no. mata, Y esto parece el V-Save. De esquivar y cosas. <risas> Va a ser a ¿No había cambiado ahora? Aquí mucho abejorro, mucho dron, pero queremos ver un Decepticon. Pues no me cambio el arma ahora. Ahora. Bueno, si queréis, puedo seguir para adelante y llegar al jefe si, si llegamos. Yo creo que sí. Ahí tengo vida ahí para recargar. Hay un lado del escudo, porque es más facilillo Sin llevar escudo sería más complicado Agacha, agachate. Hosti, eh. Prime El Megatron Mira, mira, ha tirado ahí una piedra eso es malo, sí Sí, sí Sí, sí Te ha tirado ahí unas piedras Desde luego que bueno, ya no solo el, el juego se vea un poco borroso en la distancia también es que PlayStation vía pues llega hasta donde llega ¿no? pues ha quedado ya un poquito bueno viejo ¿no? el visor sí, nos ha dado mil, muchas alegrías años, ¿no? ahora en octubre pero yo sí, sí nos sí, ha dado sabes, unas ya. cuantas alegrías pero es que ya Queremos que llegue el nuevo. Anda, pues yo estoy eh, de Sony, por cierto. De coger... Cumple sí. los años a principios de enero, ¿eh? Por si quiere sacar PlayStation VR2 a primeros de enero. igual que has dicho? A no, no, no. ¿Qué Reyes. ¿Qué has dicho del, del aniversario, perdona? No, no, no. Que estaba ahí diciendo que, ah, que sí que PlayStation eso? VR cumple ¿Sí? Cumple ahora, en septiembre, octubre el de seis octubre, años sí. y, y que ya es hora de que llegue Mira, eso, ahora, relevo. ahora viene el jefe, si no me equivoco Vamos a ver Esta escena, la primera vez que la jugué eh, Me dio un poco de por Así decirlo, de presencia El verme delante ahí El enemigo grande, ¿sabes? Un poco de presencia Que me gustó, ¿sabes? La sensación Hombre, cara a cara sí. con un robot el, el juego lo estáis escuchando, ¿no? es, es, es Sí, se escuchan los disparos, sí. De, vale, vale. De fondo. Todos los enemigos, por lo menos los dos que he jugado, siempre tienen tres objetivos, como estáis viendo ahí. Uno ahí detrás, bueno, depende del, del enemigo, ahora se transforma. Esto es lo que decía, que verlo en VR pues es diferente, claro. lo es más grande. La escala. Más que una de las O sea, cosas. que el malo es un coche de la policía. Sony 24. Sí, no me acuerdo cómo se llama este personaje. No sé cómo era, Barricade o pues ese no sé otro. Si wow, va, no quedaos. sé si vas a tardar mucho en, en acabar Vétame, con él. Porque... Si tiene el enemigo, déjame ver si me lo cargo. <risa> <risa> no lo estoy ni una, Aquí el, el regidor me está diciendo, dile a Ramón que vaya ya terminando. Sí, sí, Ramón cuando está con un juego de matar... <risa> espera, espera. En jefe, no hay quien lo detenga Hola, <risa> yo no lo doy Supone que te sale cuando le das lo, La puntuación de los números 25 Pero no estoy ni una a, a ti Ramón que estás ahí te habrá impresionado El enemigo final Pero Ahora, por el chat pasa? dice Si ese Mira, es el boss final la... Ya podemos cambiar de, de este nivel eh. Ya, ya Me queda nada, me queda nada Joder, no lo doy. <ríe> ahí, está pillando, ahí está pillando, está pillando, está pillando. Venga, venga. Carga, carga. Le oímos hablar al jefe. Bien, bien, bien, bien, bien. Venga, a ver. Nada, si es que, lo que os quiero enseñar es lo de los cómics, para que lo veáis ya, ya que estamos. ¡Victoria! ¿Lo veis? ¿Qué sí, vemos pasando páginas? sí. Vemos ahí el cómic. Hombre, es una forma de... De Ahora de tras cinemática y recuperar el estilo sí, del manga, ¿no? O sea, a lo bocadillos van saliendo, ¿vale? No es. lo menos así, más, más dinámico. La verdad es que la historia no la entendí muy bien. hay que decirlo, pero seguro que si estuviera en español ayudaría. Ah, tampoco pasa nada, eh. <risa> robots buenos, robots malos. Sí, pues eso. Algún Los objeto que recuperar. Liando. Del planeta vale, Ciertrón? Pues. Pues lo que o algo hago así. El juego, Venga, el juego me voy a empezar pues, a preparar. Estamos. Luego, luego me Dale, dale tu caña a lo tuyo. Yo voy a ponerme en mi posición. Vamos a ver... Mientras uno se quita el casco, otro se lo pone... A ver, si queréis, hablo yo un rato. Si estáis ahí parándolos. A, ver. a ti te escucha a todo esto. Venga, yo estoy arrancando. Me está hablando arrancando de el juego. juego? ¿Eh? Si me decís que se ve, pues empiezo. Pues. Oscar, ponle, ponle a Gaby si puede. Vamos para allá. Ahora me oís. Pero. Sí, creo que se ve, ¿no? Sí. Sí, sí se ve, se ve. Bueno, pues, primera buena noticia es que los menús están en español. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ver un poco las opciones rápidamente. Bueno, solo voy a probar las de, las de realidad virtual. Tiene varias opciones para evitar mareos. Es decir, que la cámara esté estática en las cinemáticas, la forma de rotación de la cámara, activar, pues, viñetas. ¿Y en español entero? Y o... bloquear la... Sí, sí, todo esto está en español. Bueno, el juego luego no tiene... No tiene... Eh... A ver, no tiene voces en español, tiene subtítulos. Pero tampoco hablan tanto, ¿eh? Bueno, yo voy a dejarlo como está. Y vamos a continuar. Ese que veis ahí al fondo es el lobo, soy yo, en el fondo soy un ser humano que ha muerto y tiene problemas para continuar al, al otro mundo y tiene que descubrir, pues bueno, cómo pasar al más allá. Y esta chispita que está a mi alrededor, pues es otro espíritu que también tiene problemas y juntos vamos a cooperar. Bueno, veis bueno, que es en, vista que... en tercera persona... ¿Qué es lo que controlas ahora? ¿O? Ah, vale, que es en tercera persona. El lobo. Yo ahora controlo al vale. lobo. ¿Pero puedes poner caminando en o no? ¿Corriendo? No, no, es en tercera persona. Vale, vale. Uh -huh. Entonces, bueno, voy y a asomarme un poco aquí a este barranco. No tiene, no tiene mala pinta gráficamente, ¿no? No, gráficamente y visualmente es una preciosidad. Más que nada por el estilo artístico. Y no sé si estáis viendo ahí al fondo una aldea con los que echan humo un, un precipicio chico. donde me puedo caer así que voy a tener cuidado <risa> El lobito puede correr ya habéis visto que bueno la hierba se mueve las flores se rompen ¿Eh? tiene un estilo que a mí me gusta ¿eh? el, el lobo el lobo estilo artístico que me gusta ¿eh? Se supone que luego puedes controlar y aquí, otros animales, ¿no? Claro, efectivamente, ah, aquí sí. ahora yo me voy a encontrar un barranco y claro, el Tienes lobo no puede, no puede saltar. Entonces, la manera de superar este obstáculo es convirtiéndote en este patón. Oh. Y ahora ya podemos volar. ¿Y qué tal se lleva el...? Con, o sea, me refiero por el tema del mareo y tal, porque lo veo un poco... Pues cuando yo lo probé este juego en, en julio, al principio había momentos que me mareaba bastante, pero eh, tocando esas opciones que enseñaba antes de VR, ahora no me mareo en absoluto. Con lo cual lo que hay que Ajá. hacer es pues ver cuál es, eh, qué opción os, os encaja mejor, y ya veis que yo ahora mismo estoy volando, o sea, el, el, el pato este sube y baja y no sufro ningún tipo de, de mareo, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Que por mirar abajo vamos a ver si puedo llegar hasta ahí. ¿Me puedo meter por aquí? Comenta que si es lo mismo con los Touch que si jugaras con un mando normal o tiene algo de Se movimiento. puede jugar también con, con mando pero yo le juego a los al mando, ¿no? No, no, no, con su vr No saca juego del movimiento, quiero decir, ¿no? No, no. Pues no sé si he metido la pata por caerme aquí o hay alguna forma de salir. Y si no, pues tendré que morir o algo así. A ver. Pa, pa, pa, pa, pa. A ver si vuelo por aquí. Como de largo ¿sí? el juego. ¿Lo, lo sabes? Pues tendría que mirar la ficha, la noticia que hizo. No recuerdo. O sea, no, me, no va a ser un juego de estos de 50 horas. Ay, ay, ay, ay casi llego, pero no. Bueno, ah, creo que dicen eso. que son unas 4 horas más o menos de media. Ya depende de cómo juegas. Vamos, 4 o 5 horas. Cuarto. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Me voy a distraer no sé si a ver cuesta, si llego la, al pueblo. a 30 euros, ¿eh? Estaba muy baratito cuando salió de oferta. ¿eh? Y ahora está a 30, a 30 En octubre, bueno, en octubre no. En octubre, en Halloween habrá rebajas de, de, de Steam. Esto no es un juego de terror. No sé si lo rebajarán. Pero bueno. El precio, pues que cada uno lo, lo medite. Venga, voy a bajar aquí y me voy a convertir el tercer ¿Cómo logo. sabes a dónde tienes que ir? Bueno, no tienes, no es un mundo abierto. A ver, ya vuelvo ¿Vas a hacer a ¿Buscar logo. otro recuerdo? Sí, aquí se trata de desbloquear recuerdos y estos aquí nos permite. Vale, Aquí vamos a desbloquear una, un recuerdo. Marcadas naranja. Estas llamaradas, humos rojos, lo que hacen es desbloquearte un recuerdo de lo que te ha pasado a ti, a tu tribu. Lo ¿Eh? no voy a pasar, ¿eh? lo voy a omitir. Te hablan en inglés eh, y tiene subtítulos, ¿no? Te hablan, te hablan en inglés, pero tiene subtítulos. Ahora mismo me están hablando en inglés, tengo el volumen bajito. Y los subtítulos, pues veis, banquetes infinitos, monumentos colosales hechos de pura luz. Por uh -huh. dónde voy, por aquí. Lo que he dicho es un walking simulator, ¿eh? Aquí hemos ah, llegado no, a una zona... O sea que no, y hay una no, cinemática. No vas a atacar a, piensa, a ningún pues, bicho ni nada. Mira, tenemos esto que es un pangolín. ¿Eh? Aquí ah, me son imagino. Un de cámara juego peligroso, ¿eh? ¿eh? Ya os digo que yo al principio me, me mareo un poquito, pero ajustando opciones de comodidad ya no, no me mareo, ¿eh? no. Ahora soy este pangolín o lo que sea esto. Y tendré que buscar aquí como... ¿eh? Tendrá que haber. O, o comer una zanahoria. No sé. A ver. A ver. ¿Eh? A ver the... Masticar. Pues se sacaba ahí unos nados. Comer, masticar. Vale, supongo que ahora voy bajo tierra. A ver si es verdad o no. Sí, efectivamente. A ah, mira, aquí tiene delante otro punto, son naranja. Claro, ¿ves? He conseguido, he conseguido pasar esta Atravesar barrera, el, el muro, este, ¿no? muro, convirtiéndome pues, en este bichito que es capaz de hacer túneles bajo tierra. Entonces, y en esto va a consistir el juego, ¿eh? Distintos puzzles. Mini, mini puzzles, ¿no? Digamos. Mini puzzles que te van llevando a otros puntos de la historia. Que te van contando pues lo que ha pasado a esta tribu, por qué moriste, por qué han huido. Recuerda al Fugel. Un cuenta? juego muy, muy narrativo. eh Que busque acción, Hombre, que juegue Transformers. Tiene que llamar a este tipo de juegos, lógicamente Eso es. Y el que, y el que quiera contrario. una historia Y <risa> lo contrario un estilo a, narrativo de... <risa> Sí, sí Y el que quiera una historia Y un estilo visual artístico muy bonito Pues que escoja Lost Ember ¿Veis que aquí no puedo pasar porque hay una barrera? ¿Eh? Mm, ¿Una barrera no, rojiza? No, o... Ah, vale, sí, si eso Vale, pues esto es porque tengo que resolver aquí eh, Pues... Tengo que desbloquear este recuerdo. Tengo que hacer algo. Uh -huh. Es un rompecabezas. Genial. Ahora voy a intentar... ¿Ves? Ahora lo veréis mejor. ¡Venga! El lobo ha conseguido romper la barrera. Y así podemos continuar nosotros y la chispita. Ahí tenemos otro animal. Otro animal. esto qué es? ¿No es lo que es? Pero nos va a servir para pasar por este hueco que el sí, sí, lobo... Lo no qué hay, ¿Un erizo qué es eso? Pues esto no es lo que es. Esto no sé. A ver. Eh, ah, no, que una piedra eh, no la vuelta. Oh, joder. Pues esto no sé qué es. Pues un bichito gordo, simpático. Ah. No lo sé. Pero me permite pasar por aquí. Me... Me... Me... Estos detalles me gustan, estos dientes de león. ¿Qué, qué tal el sonido? de que... No sé si se puede darle volumen a si ¿Escuchamos algo ahí. No escucharemos mucho. Bueno, pues hay una musiquita relajante de fondo. Una cobaya, te dicen. Los que... sonidos. Una cobaya, <risa> pues podría ser una cobaya. Bueno. ¿Pero tiene música vamos o de la No, tiene, tiene música, eh. Tiene, tiene música. Lo que pasa es que yo la tengo la música muy bajita. Vamos a correr, vamos a saltar. Y aquí. Pues Hasta nos tocará coger lo mismo que antes. Delante. No sé si escucháis al lobo aullar. No escuchamos nada. No escuchéis nada. Pues nada. <risa> pues a mí. A ver. Patito, no te vayas. No te vayas. Ahora, ya somos otra vez un... Venga, piqui piqui piqui. Intentarle a tirarle al botón. Quieto. Aletea, aletea. Aterriza. A ver, eh, eh quieto, quieto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver, a que la fastidio. No, ay, sí, que la fastidio. Yo creo que lo que suena es el ventilador de ordenador de Gaby. Sí, no, eso se ha puesto en marcha. Aquí sigue siendo verano. Pues yo si queréis lo podemos eh, dejar aquí porque ya digo que este juego es muy relajante, muy tranquilo. Vamos a encarnar distintos animales, recorrer estos escenarios. El juego va bien, aunque en tu caso una 30-80 por pues, mal le vale, ¿no? Sí, bueno, el juego no, no vais a encontrar ningún... No creo que encontréis ningún problema de, de rendimiento. Pues lo mínimo que piden es una 1080. Tampoco que... O bueno. no sea, que sea muy, muy mínimo, ¿no? Es lo que tengo yo, ya sabéis. <risa> bueno, pues el lobito... ¿Y sí que sí, puedes hacer ruidos con los animales, ¿no? A ti es que puedes aullar. ¿no? Sí, a ver, el lobo, el, el, el, el lobo aulla... <risa> ah, aquí me tengo que convertir otra sí, vez en cuando bueno, quieras. Voy a dar sea, así una... a todo lo que sea. Un vuelo. Nos vamos, nos vamos a la vista cuando quieras. Venga. ¿sabes? Pues venga, yo sigo aquí en mi mundo, pero cuando termine la conexión. Y juzgamos un, mm. este juego. Venga, y vente, vente, vente fuera y, venga. y vamos ya. Uy Bueno, bueno, pues a ver, hoy hay un programa un poco raro. O sea, voy a salir todas pues, las ves? circunstancias, pero no, no, pero en cuanto a o sea, lo, lo que estáis hablando antes, hemos visto juegos peores, ¿no? Oye, yo no creo que hoy sean juegos malos malo ni... o sea, Transformer, lo que os digo un juego adictivo, no es un juegazo ya me entendéis, no es Half-Life Ali está claro o cualquier otro juego que os guste pero eso, que, que está bien la dificultad tiene ese, eso lo de picarte, de, de ir mejorando las armas para superar el nivel el primer nivel es más fácil, por lo que más da a mí la sensación, pero es verdad que yo he vuelto a jugar el primer nivel con ya mejoras que había cogido de antes, que vas cogiendo el Nergón y tal, y mejorando. Y eso, lo único que eso, como ya habéis visto, lineal, sobre raíles, eso no tiene por qué ser malo, pero son características. Y el sonido, pues, no es tampoco muy destacable en el juego, aunque no se lo habéis escuchado bien. Muy bien, pero oye... Está por 20 euros, que yo creo que valdrá aquí porque vale 20 dólares. No lo veo caro, lo veo bien. Si os gusta Transformer, yo creo que es un juego entretenido. Y tenéis PlayStation VR, claro. Y si no, pues espero que, que lo lleven. Porque en teoría lo iban a llevar a PC, pero de momento se ha quedado ahí. Sí, Transformer estaba previsto también para PC, pero de momento se centraron en la versión de, de PlayStation VR, que además ha llegado con bastante retraso. Estaba anunciada pues para marzo. 6, bueno, un, pues. Un 6,5 tiene Transformer. Que es la nota que le digo. No bueno, está mal. Venga, un bien. En mi caso, no tenemos análisis en Rob de Lost Ember VR. Eh, yo no lo he jugado entero. Llevo jugados 55 minutos. Es un juego que tendrá su nicho de aficionados, como podría ser mi caso. Es un juego muy relajante, con una historia sencilla visualmente, artísticamente a mí me encanta la parte de sonido la música también ajustando las opciones que tiene de comodidad de confort eh, no marea lo podéis jugar con los mandos o lo podéis jugar con bueno, con los mandos del visor o con los mandos o con los controladores también yo lo he jugado con HP River G2 o sea funciona con todos los visores de, de PC o por lo menos con los más habituales ya no me pidáis que uh -huh. si funciona o con, con Cosmos y yo, en mi caso, sí que lo recomiendo más que como juego, casi como experiencia en realidad virtual. Experiencia larga, de cuatro o cinco horas. ¿Eh? Genial, genial. Pues, como decíamos, la semana que viene, bueno, la hora virtual el domingo, hablaremos de todo lo que ha ocurrido esta semana, ya sabéis que son unas cuantas cosas. Y la semana que viene, el martes, tendremos de nuevo el robert Press de Hardware y el jueves RobExplorer de nuevo, si no hay cambios de planes. Así que muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí hoy en este directo y ya veréis como el siguiente sale mejor en ciertas cosas, por lo menos en organizarnos Venga. internamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ah. Hasta luego.